Hola, mis amigos, ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos nuevamente hoy a las siete. Como prometimos, todos los días a las siete en punto, seguimos con nuestras conferencias relacionadas a la vida cristiana. Estamos muy contentos de tener a cada uno de ustedes siguiéndonos en el Facebook Live en este momento y también puedes seguirnos en Boris Darmon Canal. Todos los días salimos en Boris Darmon Canal en YouTube y estamos muy contentos de poder compartir contigo este momento los mensajes de la Biblia y por supuesto, con el gozo de saber que a ti también te satisface saber y escuchar un poco de la palabra de Dios. Así que hoy vamos a continuar con lo que hemos dejado hace dos semanas atrás. Estamos hablando acerca de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso no importa qué religión tú tengas, no importa cuál es tu creencia, el mundo va en camino hacia el término final. Todo lo que Jesús dijo que sucedería en el tiempo del fin se está aconteciendo y por supuesto no podemos dudar de las palabras de Jesús, no porque solamente sea Jesús, no porque lo diga la Biblia, sino porque el cumplimiento de sus palabras se están dando en nuestro tiempo. Es muy importante que tomes en cuenta que hay cosas que van a suceder y que nos anuncian para que nosotros podamos prepararnos para aquel evento maravilloso en el cual podremos ver a nuestro Salvador viniendo en las nubes de los cielos a llevar a todos los que creyeron y aceptaron su plan y su sacrificio. Dijimos en primer lugar, para re retomar un poco nuestro tema, que la primera señal que mencionamos fue maestros y profetas engañadores o falsos cristos que aparecerían en el mundo entero. Vivimos est esta generación, el siglo XX, tuvimos muchos falsos profetas, falsos maestros en falsas religiones porque forman grupos, atienden las necesidades de la gente, pero no tienen la verdad de la palabra de Dios. No lo decimos nosotros, ellos mismos con sus actos han demostrado a través del tiempo que así fue. También la Biblia dice que habrían guerras, revoluciones y conflictos entre las naciones. Vemos que cada vez más la lucha de poder, no solamente en los conflictos relacionados a conflictos bélicos, con armamento y cosas por el estilo, sino también esa lucha de poder por manejar la economía, el control de los países, el control de la sociedad, de la gente. Son conflictos entre naciones y pueblos. La tercera que vimos fue la hambruna, los terremotos y las epidemias. No tenemos que decir mucho con eso, porque sencillamente nosotros vivimos cada día la gente aquí en nuestro país, en el Perú, como en muchos países de Latinoamérica, en África y en otros lugares, incluso en los países desarrollados, el hambre es realmente una señal de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Asimismo, los terremotos han aumentado mil por ciento, según dicen las estadísticas, los terremotos han se han acrecentado en estos últimos años tanto que muchos países viven a expectativa de lo que puede pasar con el movimiento de la tierra. Las epidemias. Vivimos la era de las vacunas. Las epidemias, epidemias en todo lugar, en cada ciudad, en cada pueblo. Aquí en el Perú, el dengue está matando personas como ustedes no imaginan. Señales de la venida de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de la persecución generalizada de los cristianos. ¿Por qué los cristianos serán perseguidos? Lo han sido ya, después de la edad media, aproximadamente unos cuatro o cinco siglos, los cristianos casi fueron raídos de la tierra. Muchos de ellos, como los valdenses y otros cristianos fieles, que mantenían sus principios, el fundamento de su fe era Cristo, tuvieron que esconderse en las cuevas, se escondieron en las catacumbas, allí sobrevivieron porque eran perseguidos, y llevados a los circos romanos, eran quemados vivos, eran devorados por, por animales voraces, como leones, tigres, eran realmente la vergüenza de miles y miles que eh, presenciaban la muerte de estos fieles hijos de Dios. La historia de Jus y Jerónimo, que fueron quemados vivos en la hoguera, demuestra claramente que los hijos de Dios serían perseguidos. La Escritura dice en Mateo 24, 9, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán y les odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Hay un movimiento anticristiano en el mundo, tanto así que la misma iglesia católica, con tal de no perder a sus miembros, ha aceptado al movimiento LGTB, los ha considerado como hijos de Dios, porque simplemente quieren ser aceptos delante de ellos, aunque... Detrás sus doctrinas no los apoyan, porque la Biblia maldice a la relación de hombre con hombres. Así lo dice la Escritura, maldito el hombre que se acuesta con otro hombre. La Escritura no acepta aquellas cosas que nosotros muchas veces vemos en nuestro alrededor. El, el famoso movimiento feminista que apoya el aborto, el matrimonio entre personas de, del mismo sexo. Situaciones como estas que el cristianismo no acepta. Están siendo motivo de persecución en muchos países. También el cristianismo apoya eh, la, libre, o la libertad, la libre opinión de las personas. Y en muchos países comunistas o en países socialistas no se acepta que una persona tenga libre opinión, libre religión, libre capacidad para poder reunirse y estudiar la Biblia con quien quiera. Los cristianos serán perseguidos por causa de su fe, porque ellos confían en el Dios eterno. La palabra de Dios también dice y recomienda a los cristianos que se cuiden, porque los entregarán a tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Por la causa de tu fe, de tus convicciones. En Mateo 13, Marcos 13, 11 dice, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Interesante cómo Dios promete su protección y cuidado y hasta las palabras que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Ustedes están viendo aquí que la convicción de la persona estará fundamentada no tanto en lo que practica en su religión, sino o, o tanto que pertenece a su religión o alguna religión tal o cual, sino la convicción que el Espíritu Santo dará a las personas que escudriñan la Escritura y toman la Escritura como fundamento de su fe, el fundamento de sus palabras, el fundamento de sus convicciones, el fundamento de sus pensamientos, estarán basados única y exclusivamente en aquello que el Espíritu Santo puede recordar en la mente y el corazón de las personas que escudriñan la palabra de Dios. Es más, en el capítulo 21 de Lucas, capítulo 21, versículo 12 al 19, dice la Escritura así, pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán en las sinagogas y en las cárceles. Está ampliando un poco lo que viene diciendo Mateo y Marcos. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Yo tengo amigos que han pasado por la cárcel. Ya han tenido la experiencia de poder dar testimonio en las cárceles del Dios en quien crean, en el que creían. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. Pues yo mismo, dice el Señor, les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Si tú tienes temor por tus convicciones, si eres firme en lo que crees, si en tu corazón ha nacido el Espíritu Santo y tú has recibido su poder, no tienes nada de qué temer, pero tienes que estar preparado. Ahora que tenemos libertad, ahora que tenemos la capacidad de poder escudriñar la Escritura, ahora que tenemos tiempo, dediquemos un espacio para escudriñar la palabra de Dios de tal manera que podamos todos juntos decir estoy preparado para los momentos de la persecución por ser cristiano. Yo sé que muchos no van a soportar, muchos no van a aguantar el, el, el, el hecho de pasar por situaciones como estas, en, que, en el que su vida está puesta en peligro. Es posible que muchos de nosotros en las ciudades seremos confrontados, como muchos están siendo ya, con las mentiras que la sociedad y el mundo cristiano, entre comillas, está poniendo como condición para poder decir que son una iglesia cristiana o una iglesia verdadera. No te preocupes, no te preocupes incluso si tus convicciones están siendo azotadas por otras eh, afirmaciones de personas que supuestamente conocen la Escritura más que tú. Tu convicción debe ser que crees en Jesucristo, que Él es tu Salvador, que con Él vas a vivir el resto de tu existencia, que en Él tu seguridad está puesta porque el Espíritu Santo así te lo reveló en su palabra y en, en tu experiencia diaria. Tú has sentido que Dios. Es tu estudiador que dios es tu señor que jesucristo ha muerto por ti en la cruz del calvario y te ha hecho partícipe de la oportunidad de la salvación dios tiene un plan maravilloso para todos aquellos que mantenemos nuestras convicciones firmes en las promesas de dios yo siempre he dicho que un cristiano no se define por lo que vive en este presente no se define por lo que dice que es en el presente se definirá por aquello que con que con convicción y con certeza sostiene en tiempos difíciles cuando cuba entró en situación de socialismo cuando el gobierno comenzó a perseguir a todas las religiones menos a la iglesia adventista porque en esa iglesia se alojó en la casa de una adventista se alojó el señor castro cuando él estaba en la revolución comenzando la revolución y por eso perdonó a una iglesia durante un año pero después de un año las influencias de su doctrina llevaron a cerrar todas las, las iglesias adventistas también. Y hoy en ese país no se puede practicar el pensamiento religioso. Y muchos países comunistas hacen lo mismo. Muchos de ellos fueron perseguidos por su fe y fueron muertos por su fe. Pero ellos solamente pudieron sostener esa fe porque el Espíritu Santo poseyó sus corazones y los indujo a hablar lo que ellos sabían que era la verdad, lo que ellos entendían como la verdad de Dios para sus vidas. Según sus promesas, Dios está preparando un pueblo para encontrarse con él en las nubes de los cielos cuando él venga por segunda vez. Y ese pueblo estará sostenido por las verdades que su palabra han enseñado a ese pueblo y que el Espíritu Santo ha confirmado en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Muchos de nosotros no tenemos tiempo para escudriñar la Biblia. No tenemos tiempo para dedicarle tiempo a Dios. No tenemos espacio para poder pensar en Él y que Él sostiene nuestras vidas. En los momentos difíciles, lo vamos a necesitar. Cuando el Espíritu Santo ya no esté en la tierra, dice que un momento el Espíritu Santo se apartará. Y tú solamente serás sostenido por tus convicciones. Lo que Él ha dejado en tu corazón, eso tendrá que ser tu sostén. Llegará un momento, un espacio en que no sabrás si has sido salvo o si estarás entre los salvos. Entre los salvos. Mas la palabra de Dios dice que cuando las plagas caigan y no te toquen, tú sabrás que eres uno de los escogidos. Tu corazón se llenará de gozo y de satisfacción de saber que habiendo pasado por la prueba de la persecución, por las amenazas de la muerte, todavía estás vivo, listo para recibir al Señor Jesús en el aire. Esta promesa de Dios para nosotros es una promesa real. Las señales que él te presenta en su palabra son para que tú entiendas que vienen tiempos difíciles, pero no tienes que preocuparte. Él dice: y Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si son llevados, dice aquí, a, a defenderse en los tribunales, yo mismo les daré la elocuencia y la sabiduría para responder, y ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Es la promesa de Dios. Es más, Dice ustedes, serán traicionados aún por sus familiares, por sus padres, sus hermanos, sus parientes y amigos. Y a algunos de ustedes se les dará muerte. Algunos tendremos que morir por nuestras convicciones. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, dice Jesús. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza sin que se manifiesten firmes las palabras de Dios que dicen, yo estaré contigo hasta el tiempo del fin. Si se mantienen firmes, dice Lucas capítulo 21 versículo 19 vosotros seréis salvos. ¿Confiamos en las promesas de Dios? ¿Creemos que Él tiene un plan maravilloso para nosotros? Señales del tiempo del fin, persecución. Ya las los extremos del conocimiento de la Biblia se van mostrando. Unos van quedando entre los que ma ma se manifiestan a favor de la palabra de Dios y preservan el fundamento de la Biblia. Los llaman para insultar los fundamentalistas. Es verdad. Me llamaron fundamentalista en una entrevista que hicimos sobre un tema realmente conflictivo. Incluso me dijeron que yo odiaba a los homosexuales. Y yo les dije, yo no odio a los homosexuales. Lo que yo no creo es que un homosexual debe vivir una vida cristiana practicando la homosexualidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que puede ser transformado, por supuesto. Que una mujer puede casarse con un varón. Si quieren, pueden hacer lo que quieran con su vida. Yo no estoy de acuerdo. Porque Dios instituyó el hombre y la mujer en el Edén. La Biblia dice eso. Y por eso me llamo fundamentalista. Por eso me dicen que odio a las personas. Yo no odio a las personas. Al contrario. Quiero que ellos conozcan la palabra de Dios. Ese es mi mensaje. Porque llegarán tiempos difíciles. En el que nuestra fe será puesta a prueba. Y tú tendrás que determinar si eres o no eres un convencido siervo y discípulo de Jesucristo. Oremos para que Dios mande su Espíritu Santo y las convicciones que tenemos ahora de la palabra de Dios, no esas convicciones convenidas que hemos adoptado para satisfacer nuestra nuestra forma de relacionarnos con los demás y los demás digan, "Oh, tú eres maravilloso, qué lindo lo que tú hablas", no, sino los principios que forman parte de la verdad de Dios, preservarlos aunque se desplomen los cielos, dice la escritora Elena de Juárez. Se necesitan hombres de eso en, ese tiempo, en este tiempo, porque vendrán tiempos difíciles en el cual tu fe será puesta a prueba. Dios te dé fortaleza, te dé eh, fuerza espiritual para que puedas sostenerte en los tiempos difíciles. Tiempos difíciles vienen en el futuro, mis queridos amigos, y cada uno de nosotros será probado, porque de eso saldremos airosos si nosotros tenemos nuestra vida escondida. En, el, en los brazos de nuestro Salvador, en el costado ensangrentado del Dios crucificado, Jesucristo, Hijo, que salvó nuestras vidas de la muerte eterna. A Él le debes tu decisión de servirle y seguirle. Ojalá puedas esta noche tomar esa decisión, porque los tiempos llegarán y tu fe será probada. Escudrina las escrituras, mira la naturaleza, vive con ella. Acércate y verás el gran amor de Dios por ti y por todas sus criaturas. Que Dios te bendiga en esta noche. Es mi deseo, mi oración y mi propósito al presentar este mensaje en esta noche. Y ojalá pueda haberte ayudado. Si te gusta este mensaje, lo has visto en vivo, en Facebook Live, comparte con, las, con los amigos con quienes tú puedas compartir, en tus redes, Instagram, o los que tú tengas, en Twitter. O también visita nuestro canal, Boris Darmon Canal. Allí puedes encontrarnos en YouTube y puedes también ver este mensaje y compartirlo con los demás si tú así lo deseas. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, siempre te daré gracias por esta plataforma que tú nos das. Sé que el enemigo no quiere que nosotros prediquemos. Busca la manera de destruir nuestro mensaje, pero tú con tu poder lo puedes hacer. Y sabemos muy bien que que tú estás obrando en la vida de las personas que escuchan este mensaje. Que puedas ayudar a cada uno a escudriñar tu palabra ahora y afianzar esas verdades con la presencia de tu espíritu en sus corazones para que cuando vengan los tiempos difíciles podamos defender aún con nuestra vida. Bendice a los que hacen obras maravillosas como el pastor Bohr, como el pastor eh, de Reda de que que hace una labor increíble, David Gates y miles de televisoras en el mundo, proclaman el mensaje de la salvación. Acompáñalos y bendícenos a nosotros que comenzamos este ministerio de la manera más sencilla con el objetivo de llegar a otras personas. Bendice tu palabra, mi querido Dios, que esta noche pueda afianzar los corazones de los que nos escuchan. Y bendíceme a mí para mantener la sencillez y la humildad de tu palabra en mi corazón y la esperanza de verte muy pronto a ti junto a mi familia. En tus manos me encomiendo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, nos vemos mañana a las siete en punto, nuevamente en nuestro programa de todas las noches, estamos estudiando las señales de Jesús en el tiempo del fin. Si deseas acompañarnos en vivo, Facebook Live, si quieres vernos en nuestro canal, Boris Darmon Canal en YouTube. Nos vemos mañana. Chao, chao.